Para combatir el estrés, en lo que digo, deporte, mucho deporte, sobre todo a paseo, salir a andar con mis amigas... No te voy a, no te voy a decir que cuando salgas a hablar con tus amigas hables de la lección, porque es lo peor que puedes hacer. <risa> ¿Qué me a pasar Que encima eh, comparte opiniones diferentes sobre... Y empieza la confusión, no, yo me estudia esto, no, yo me estudia lo otro, no, poner cosas diferentes. Te puede ayudar porque a lo mejor copiaba unos apuntes, pero a la vez, o sea, que lección aprendía, lección aprendía. Dormía no, porque todavía no te yo dormir. Pero también, por ejemplo, sentarte en la cama, tranquilizarte. A mí, por ejemplo, eso de dormir con la música no me funciona nada. Las tilas, lea antes de dormir un poquillo. Porque con esto de bachillerato te mandan libro <coughs> normalmente, ¿no? Para que te leas. Pues yo lo guardo todo para por la noche. Y otra cosa que me tranquiliza a mí mucho es estudiar justamente antes de dormir. Es que no sé por qué me... Lo que me estudio en 10 minutos, me lo estudio por la tarde media hora. No sé por qué, es, encima es tonto, tonto, pero ya ves tú. Y por lo demás...